Gracias. Thank you. Hola bueno, gente, esto es un nuevo capítulo, capítulo esto es un nuevo vídeo de un túnel Estamos aquí en el servidor de Asterio 8 Y seguramente hayáis visto un pequeño clip, bueno no tan pequeño, creo que dura 5 minutos así En el que bueno, he estado haciendo un Horde de con algunos de mi mafia Y looteando un poquito por allí, por allí a lo lejos Y bueno, y también eh, he estado haciendo otras cosas fuera de cámara que ha sido... Eh, varios lockers, aquí los estáis viendo, me he quitado eh, muchas monedas haciendo esto, aquí veis que me faltaría casi otra línea, lo tenía por aquí más o menos, eh, he usado un montazo de metal scrap y me he hecho 5 eh, lockers, que es lo que, lo que me ha quedado, eh, y bueno he estado ordenando también un poquito, aquí estáis viendo eh, las cajas de munición, aquí estáis viendo cargadores y aquí más cargadores y aquí estáis viendo los grips y miras eh, estáis viendo aquí muy poca grips y miras porque eh, los he gastado todos en las armas que no tengo, ¿vale? las armas que las armas que solo tengo una, que son las que voy a guardar no, no es que tenga una, es que quiero hacer como una pequeña colección, ¿no? y las armas que he conseguido, que son estas y estas eh, les he puesto eh, grips y de todo Todos los que tenía viendo, eh, Algunos no tienen sentido Como esta le he puesto un, Una mira de esta no le queda muy bien eh, A esta Dragonfan Le he puesto esta mira A esta Nicolet le he puesto esta mira Porque obviamente no tengo de todo No tengo para todas Y a algunas se me han quedado sin Sin algunas cositas Porque no tenía para Para ponerle pero bueno, la mayoría he podido poner algunas cositas y muy bien, y ya luego aquí he puesto eh, el franco este que me gusta bastante, es eh, mi favorito del mod a ver, me estoy diciendo aquí Olof que vaya y bueno, eh, he ordenado todo, como os he dicho aquí los cargadores, aquí las armas que, que tengo repetidas y tal me está hablando Olo. vamos a qué ahora por no él si no sé si el auto voy a, voy bajo ahora un momento eh, bueno aquí también he ordenado algunas cositas como podéis ver y ropa que bueno fui a fui a lootear y conseguí una gorra de estas de de Spec Ops y eh, otra, conseguí dos y otra la tengo aquí abajo puesta que os la voy a enseñar ahora mismo, y es aquí veis, también conseguí una night vision que se la he puesto, y una Alice ah, y conseguí una freighter pack que me soltó el zombie gigante, todo esto lo conseguí aquí, vale, que fui a, lo a lootear fuera de cámara y eso a ver ¿Has encontrado un sniper? ¿Qué? Vale, vamos a hacer una cosa Eh... el franco... el franco... Eh, verde el... Bueno, vamos a ver ¿Qué nos está diciendo? Vamos a ver qué nos quiere decir. A ver, a ah, bueno, Que <risa> va a cogerlo eh, Esta sería su tienda Vamos a echar un pequeño vistazo. Bueno, no veo una mierda así eh, A ver, de estas armas creo que la tengo No tengo ninguna escalar, creo Escalar creo que no tengo Y esto tampoco Este... Franco, sí Aquí todos Esta sí Oh, unas Agebreaker. Tampoco tengo una headbreaker ni un Scooby ni la pistola esta. La Luger se llama esa. A ver. Ah, sí, ese sí, ese también lo tengo yo. El negro. Sí, sí, este, este está muy bien, el silenciado este. El CS5. Un Grisly, sí. Ese, ese, ese es el, el que más me gusta a mí, de, de los francos del mod. Pues sí, has encontrado, se podría decir, todas las, todas las armas que te pueden caer los airdrops Y bueno, y la pistola la, la pistola de mod también Ah Bueno <ríe> Pues yo ahora iré a lootear um, Aunque antes tendría que ir a por un airdrop, porque me he, quedado, me he quedado sin filtros que sí, tiene muchos filtros. ¿Cuánto te compro dos filtros? ¿Cuánto me costarían dos filtros? Vale, voy a, voy a casa por un diamante, vale, y te lo traigo. Bueno, espérate. Hit, dinero gratis. Ah, no lo tengo. de mm, verdad, pero lo he pillado antes. Ah. Creía, creía, que, creía que ya, ya podía pillarlo, pero no, no puedo vale, voy a, voy a ir a coger el dinero a casa y compro varios filtros que la verdad es que los necesito me ha dicho, eh, oro me voy a llevar varios diamantes por si quiero comprar algo más vale vamos a venir aquí Vamos a comprarle eh, filtros. Necesitamos porque encima tengo la máscara de gas. Le tengo más o menos nuevecitas, 74. Pero luego no, si estamos allí y estoy looteando. Voy a necesitar filtros. Varios, por lo menos. Ok. Y vamos a ver. Un arma que me gustaría tener de aquí. Creo que le compraré la escalar, ¿eh? Que escalar no tengo. Las Heavenbreakers no... Uf, me gustaría una Maple. Oh. <risa> vale. Eh, esto aquí y... Ahí dejo. Ahí tienes. El diamante. No, no, ya, ya tengo yo en mi casa, no te preocupes. Gracias. Y mira, también te voy a comprar este arma de aquí. Esta escala. Me, me gusta un arma que está bastante bien. Este arma de aquí, esa a un diamante, vale. Ok, pues toma Vamos aquí el diamante y ¿Sí? me soltará la escalera. Ahora, perfecto. Ok, pues yo ahora me iré a lootear. Si eso nos vemos luego, vale. Ah, sí, tú también tienes que lotear. Vale, pues... Te viene en el helicóptero si quieres y nos vamos a, a la zona esta que tengo marcada. ¿las has visto? Aquí al lado. Pues vamos ahí, que hay bastante loot. Antes he ido y he conseguido bastantes cosas. Vale. Ok. Eh, bueno, pues vamos a ir para allá. Me molesta la noticia. A ver. Prefiero tener la Night Vision a no tener nada, pero tampoco es que me encante llevar la Night Vision. Eh, ¿Qué quería deciros aparte? Eh, bueno, eh, no mucha gente se está metiendo al servidor ahora mismo, pero porque los que se metían antes, eh, no saben que el servidor está abierto o no han visto los vídeos. Puede ser también un, un motivo. Y. Eh, bueno, pues también que el servidor no es que lleve muchísimo tiempo abierto ahora mismo y tengo que esperar a que se llene un poco más. Eh, vale, tengo escala, a la escala a ver qué le podemos poner. He estado haciendo esto todo el rato. A ver, tengo esto, tengo esto. Esto es lo que estaba haciendo mirando. ¿Qué le puedo poner a las armas? No tengo, tengo ningún Ningún láser ni nada Y mira si interesante a ver, puedo ponerle cualquier mira Como he hecho con algunas otras armas Podría poner una por 8 eh, Las miras estas no me gustan para ponerse las armas Bueno eh, Como esta arma no está Terminada De editarla, la vamos a dejar ahí Vale, por ahora Bien, y vamos a poner aquí Un filtro nos vamos a poner aquí 3 4, 5, 5, 6, 7, 8 y 9. Eh, ok, y bueno, pues esto estaría así bastante bien. Vale, pues nada, voy a quitar esto. Voy a vamos a subir, me voy a apagar esto, me voy a apagar todo. tengo, oh, pero tengo aquí el agua está, está lleno ok, venga, vamos, vámonos, Ay, tengo que, tengo que, justo, no tengo, vamos a bajar ahora allí y rellenamos el helicóptero que no tiene mucha gasolina una mochila de la freighter pack yo tengo dos porque he conseguido una que me ha soltado un zombie gigante Así que te la podría dejar eh, por tres diamantes Creo que se lo ha puesto muy barato Pero como me la ha soltado un zombie gigante Y o así sea, si de primera No, así si no de puedo... eh, La más grande diría yo que es La, la negra que yo tengo la... Sí, esa, esa es muy grande también. Esa es más grande que la que tú tienes ahora mismo. ¿Cuánto eh, ¿tres, diamantes? Tres diamantes. Tres diamantes. ¿Tres diamantes? Sí. Tengo. Tengo dos. Así que las vendo más o menos baratitas. No, pues, ok. Es un. Es muy barato. Muy barato. Una cosa que que cuesta, cuesta lo suyo conseguirla, pero se va a dejar a tres diamantes por... porque bueno, me ha gustado los intercambios que le podía hacer, le he podido comprar una escala he conseguido varios filtros gracias a él, así que pues le voy a dejar más barato lo que sería la Freighter Pack que he conseguido, que la he conseguido aquí que no sabía que aquí aparecían zombies gigantes y me había salido un zombie gigante y cuando me lo he cargado me ha faltado una Freighter Pack, la verdad que lo he flipado un poco, no sé si tienen spawneos eh, solos bueno, solo me refiero a que spawneen como te puedes spawnear un arma cualquiera pero estaría bastante bien. Eh, no sé si hay, ha habido refill me imagino que sí pero bueno vamos a verlo vamos a comprobarlo eh ni nada. No sé si ha habido refill, refill para ver si hay más cosas. Sí se ha reseteado, ¿no? Oh, Una táctica light me puede servir para mi anterior arma. Uh, pues creo que va a haber pocas cosas por aquí. ¿eh? Tiene pinta de que va a haber pocas cosas. Mm. A ver. Ranger Supreso, Ranger Drum. ¿Veis? Aquí, este sitio está muy cheto. Consiguió tantísimas cosas. No sé, me, me flipa el sitio este. Me gustaría ver si encuentro alguna mira. A ver. A ver si un zombie me suelta algo interesante. A ver, vamos a subir aquí arriba. Ranger Magazine Vale No tiene pinta de que haya muchas cosas por aquí No vemos cosas interesantes Claro, después del refill que ha habido pues... Muchas cosas no... No... No, no, se, no se han spawneado Hay pocas cosas, vaya No hay nada más Está un poco vacío, ¿no? No hay balas Bala de 20 De la... De las de High Calibre Vale Pues vámonos de aquí, porque aquí no queda mucho más Estamos gastando una Máscara de Gas para nada Pero vámonos de aquí rápido no querría gastar otro filtro. que lo voy a tener que gastar seguramente. Más que nada porque. El.. Sí, sí, he subido, he subido, no hay nada. Eh, además. Ah, pues vamos para allá, vamos para allá. Corre, sube, sube. Vámonos de aquí. Me voy a echar el filtro de esta forma sean unos segunditos de nada si sí, el búnker es que esos son sitios especiales pero allí no, no se puede conseguir no, no, los arros los que caen allí los fists que caen allí no no están bien no caen, no caen las armas bien vaya vale vámonos a Vámonos a aquel sitio a ver si podemos conseguir alguna cosa más o menos interesante. ¡Hala! Ahí se van haciendo una base. Uh. Uf, uff. Mm. No sé si me interesará. Eh, bueno. No sé, no sé. Eh, ahí sabemos que se han hecho algo. Una mini base o algo. Ya veremos si podemos entrar ahí. Aunque. Eh, ya sabéis que tengo subido muy alto no tan alto, pero está bastante subido la dureza de las construcciones eh, aunque creo que lo, tengo que lo tengo que disminuir un poco porque está bien eso de que las construcciones duren bastante pero también hay que saber que eh, si construye fuera que ser, pues, tiene que poder ser raideado. Pero también pienso en las bases, como sería la de policía y el resto de bases, en las cuales eh, lo suyo sería que no las raidearan. Pero hombre, se puede raidear. Así que las acabarán raideando, obviamente. Cuando, cuando lleguen allí, pues las acabarán raideando. Bueno, ya, ya veré si lo dejo como está que el multiplicador es por 3 creo o si lo bajaré a por 2 o 2 y medio o algo así, no lo sé no lo sé aunque de todas formas se pueden reidear las cosas madre mía qué mala suerte no nos van a hacer un refill ahora bueno si es ahora luego después de coger el aeropuerto podemos ir allí otra vez nos pueden no puede salir cosas interesantes vale Vamos a. ¿Dónde es? ¿Sí es? Es aquí. Con el fist. Eh. No, no, la, eh, Las armas. Las armas que caen en el fist no, no, son, no se afectan. A ver. Vamos a caer aquí. y vamos a ver dónde ha caído oh mira máscara de gas otra máscara de gas uf esto para vender no veas ¿eh? que más por aquí filtro me interesa balas balas no quiero balas no quiero voy a coger esta qué buena eh, va vamos a mirar aquí que aquí puede haber puede haber más filtros y cosas de esas Puedo un... Y en las gasolineras esta podemos encontrar eh, varios filtros vamos a ver si encontramos algo sería bastante bien gorra ahí lo que podría hacer me podría coger varias gorras y me podría me podría hacer un un personaje también de esto un maniquí de ah de las cosas hechas a ver si me sueltan unos pantalones Tira bastante bien tengo mochilas rojas yo creo que tengo mochilas rojas en casa para poner o oh, estas cosas las necesito yo porque tengo pocas y antes casi muero de radiación se me había, se me había tardado mucho en echarme hoy la gas la gasmas y casi la palmo culpa de eso eh, la zona radiactiva eh, ¿quieres ir a la, a la zona radiactiva de arriba? a la de... aquí dices tú ok si quieres vamos para allá eh, a ver voy ve a, ve a cargarme estos zombies voy a cargarme los zombies para ver si me suelta. O un filtro, que bastante bien, pero me va a dar. Me da a mí que me va a soltar lo que viene siendo una mierda. Bueno, vámonos, vámonos. Eh, tengo tengo gasolina suficiente. Voy, voy a llenarlo de esta forma, por si acaso. Ahí y nos vamos. Bueno, vamos a llegar al Crobby Strain. que aquí podemos conseguir eh, Calincar si no tengo ninguna Calincar así que, me ha dicho que si nos acercábamos aquí, he dicho, bueno, vale, por qué no, además es un sitio que nos puede dar ropa mafiosa también, y también podríamos hacer un conjunto mafioso, ya, a mí me, gusta, me, me ha empezado a gustar lo de poder hacer diferentes <risa> diferentes conjuntos ostras vas a ver? vale uh casca eh, si sí, dispara dispara yo voy a recargar el el helicóptero yeah. ok si sí, willy me dio a ver si me suelta una calincar algunos tapos bueno Nada aquí... Binoculars... Nada... Eh... Kalinkar... Balas... Vale... Nada aquí... Un Karjak... Más balas de Kalinkar... olas Una rueda... <risas> Puede servir para algo... Eh... Más Kalinkar balas. Kalinkar balas. No sirven de nada sin. Exacto, más Kalinkar. Perfecto. Eh, Puedo empezar a coger aquí cosas de mafia. Tenía unos pantalones de mafia. Y yo tendría el conjunto de mafia entero. No he conseguido yo unos pantalones de mafia. Sí, yo he encontrado, yo he encontrado una Kalinkar. Me voy aquí encontramos otra, pues te la quedas tú. Esta. Tengo una skin en ella, pero vamos. Bueno, vamos a ver, vamos a seguir buscando. No, no, quédate todos los cargadores por si encontramos una para ti. Tiene.. pero tiene el arma o no? Mira, aquí hay una, aquí hay una. Para, para el hombre estaba ahí vale vamos a ver que podemos encontrar más por aquí eh, oh mira este me lo puedo quedar para mi para el conjunto este está bastante bien esta mochila me gusta aquí arriba oh, aquí arriba podemos subir a ver scratch hay que tener cuidado con no cargarme ninguna de las cosas Que quiero... Mantener Pero quiero hacer un... A ver... Ah, aumentado Voy Ah, sí Sí, sí eh, A ver, no, no, no lo... No es la misma porque la otra tiene más espacio, pero está también bastante bien. Bueno, si la vas a dejar aquí, la voy a coger para hacer más sandbox eh, A ver, queda, queda una parte que.. que está escondida. Que voy a ver a ver si encuentro algo ahí. A ver. Craft. ¿Dónde está? Uno de estos. No tengo un mate. Ah, no, no. Ah, me están intentando liar el el juego si sí, esta podría ser una, ca una casa de los mafiosos una casa si sí, había creado yo en el otro mapa pero pero bueno no no pudo ser una pena eh voy a estar trabajando de esta forma el nuevo, nuevo mapa ¡Oh! Ha subido. Creo que aquí no hay nada. En este, en este sitio suele haber las la guitarras estas. Bueno. <risas> pues sí. Eh, bueno, pues venga, vamos a la zona radioactiva, ¿no? Vale, pues ya estamos llegando a la zona radiactiva Y... vamos a tener... sí... Aquí... ¡Ostras! La máscara mm, Vale, vamos a hacer una cosa... ¡Salta, salta, salta! Una cosa... Me la hecho Ahí... Vale... Me tenía que recargar la, la máscara ¿Bastón? Vale Voy a ir andando Voy a coger el helicóptero Para moverlo en la entrada Y nada más Nada más terminemos de lootear pues salimos Vale Vamos a aparcarlo aquí Medio lejos, pero bueno, me vale. Ahí está bien. Venga, vamos a empezar a lootear. A ver qué encontramos por aquí. Una peacemaker peacemaker me interesa. Cross scope. ¿Esto qué es? Un supresor. Esto es una rueda, ¿no? Vale. lo pues vamos a bajar. A ver qué si encontramos por aquí. Supresor, supresor, acabala. bala ¿Qué? No, no me he enterado que ha dicho Ah, ah, ¿cómo? No me he enterado <ríe> Vale, da igual bueno. Eh, oh Balas, más barrel Más barrel, más bala ¿Qué es esto? Ostras, Tief top. Uf, me interesa Me interesa el Tief top. Tief Button, oh, tengo más. Ten... Acabo de conseguir otro otro Tief. Otro Tief entero. Para. Y una Fedora. Que ya tengo hecho un Tief entero en. En casa. Ya tengo otro. ¿Y ¿Qué hay? Supresor. Nada, no, aquí no tiene pinta de. ¿Qué? Aquí los cerdos Un poco de... De Cloth, bueno, no cabe ni mal Silly Willy Vale, aquí Oh, una mira Y otro 10 butons eh, Pues vamos a dar aquí rápido y nos vamos al otro sitio para no gastar muchos filtros vamos aquí rápido a ver. Sí sí, yo también tengo varios pero para poder aprovecharlos vale, vamos a ver esto a ver, vamos Vamos, nos vamos ahora al silo. Vamos al silo. Eh, no sé por dónde meterme al silo. Lo voy, a, lo, voy a, lo voy a dejar arriba. Justo. Es que cuando, cuando viene el helicóptero no me entero lo que me está diciendo. Sé, sé que me está hablando, lo escucho de fondo, pero no, no me entero. pequeña putada. A ver. Vale, voy, vamos a tener que bajar y nada más bajar vamos a tener que echarnos un filtro. Se ha tirado para echarse un filtro, creo. O para caer más que nada. Vale. Filtro, ¿eh? de primeras. Ma balas de matamores. Me interesa. Para mi Matamores, mi nueva Matamores que está bastante, bastante chitada. Oh! He conseguido una Knight Rider Una, una Knight Rider ¿Sabes sabe qué arma es? Voy a curar un poco. La Maker, Vale, vale. Yo te la llevo. No tiene espacio Yo puedo A ver Podría hacer una pequeña línea Para Llevarle sus cosas Yo que sí tengo hueco Por lo menos un poco Vale él, él está yendo por este lado Yo voy a ir por este A ver Nada aquí Nada aquí wow. Muy raro No, no hay nada de verdad. Se, habrá, ¿se habrán despawnado ya las cosas. Otra vez. Tiene mucha pinta. Hay que se acaban de despawnar las cosas. Sí, yo yo creo que se ha acabado el refil. Se, se ha tenido que acabar. Sí vale pues vamos a movernos pues vamos hasta aquí porque aquí ya no va a quedar nada más no uh, eso eso tengo que investigar lo el porqué el por qué me ocurre así no tengo ni idea pues no lo sé aquí arriba no aquí arriba ya lo hemos cogido todos Ah, aquí arriba no si no han aparecido cosas aquí tampoco van a aparecer allí va a ser gastar más cara para nada así que mejor volver a casa bueno pues vamos a volvernos a casa hemos tenido mala suerte porque se nos han despawnado eh, gran parte de los ítems cuando estábamos dentro pero bueno por lo menos hemos podido conseguir varias cosas que no está tampoco tan mal Vale, aquí hemos llegado, voy a soltarlo aquí, justo, perfecto, perfectísimo, vale, vamos a dejar aquí cosas, eh, tengo que darle su pickmaker, toma, tu pickmaker, toma, ven aquí, tú la que dices es esta, espérate, Creo que... A ver. Quiero enseñar la Night Rider ¿Esta? esta, esta. Sí, esta es la Knight Rider ¿Tú, eh, ¿Tú la quieres? ¿La quieres tú? ¿Para ¿pa ti? A mí me da igual No, ahorrarla, ahorrarla. no vale, vale, vale. A, mí, eh, a mí me da igual ¿cuánto está en la esta de tres de Ah, sí, toma, tres tres, tres, nada, tres nada más, espérate, voy a, voy a subir a por ella eh, ahí, ahí a el... Ok a ver, Pickmaker tenía ya Peacemaker no tenía Ni, a ver, acabamos de conseguir Tres armas, ¿vale? Tres armas que no teníamos En, en, en verdad, en total Hemos conseguido cuatro que no teníamos Son estas Y las tendremos que intentar eh, Editar Más o menos Vamos a ver, tenemos que buscar la Freighter Pack Que tenía aquí dos Si no me equivoco, exacto eh, tengo además varias máscaras de gas que he conseguido Que las podemos vender En el futuro eh, Vale Y iré dejando cosas Iré dejando cositas A ver aquí Vamos a ver. esto, esto Esto, esto He conseguido miras Las miras están muy bien eh, Esto también La láser Voy eh, la raza está ahí guardada, vale pues vamos a bajar aquí vamos a aquí y voy a dejarle aquí la Freighter Pack que está aquí aquí estaría una Freighter Pack por 3 tres diamantes tres diamantes yo creo que puede estar bastante contento con la venta que le he hecho tiene más espacio, ¿verdad? Eso, eso, eh. Nada, nos vemos luego Ok, pues Eh, conectar, o vas a Dime, no, no, voy a voy a dejar algunas cositas Y seguramente me vaya Ok Voy a voy a terminar dentro de nada el capítulo Voy a ordenar un poco antes que nada de dejar aquí el capítulo Eh Voy a dejar cargadores. El, la Matamores Box. Oh, si es que esto, esto, esto está genial para mi, mi Matamores. ¿Dónde están mi Matamores? Aquí mi Matamores. Es que la Matamores es un arma muy, muy cheta, en mi opinión. A mí me gusta mucho la Matamores. Es un arma increíble para mí. Y, hombre, haber encontrado balas de la Matamores me parece. Algo bastante genial. Vale, vamos a dejar por aquí. Voy a dejar ropa. Esto, esto. Tengo... He conseguido bastante ropa tier. Que la ropa tier... Esto se lo podemos poner al... Al fire... Este. Cargador también he conseguido. Bueno, Cuántos diamantes me sale una caja fuerte grande. Eh con dos diamantes puedes hacerte tu uno sin problemas yo te pediría te pediría más de venta que venta creártela eh, Puedes hacer, es que te, yo esto, esto, estos de aquí, esto es que yo me he hecho, estos 5, mmm, lo he hecho con menos de 10 de diamantes, menos, mucho menos. No sé cuántos, pero los he hecho con pocos diamantes. Así que, a ver, podría, podría vendérsela y me sacaba yo un dinero. Pero, la verdad es que creo que lo voy a dejar así no quiero tampoco aprovechar ni tampoco me apetece hacer ninguna caja fuerte ahora mismo así que vamos a dejar esto por aquí aquí un steely willy que lo vamos a dejar aquí tengo otro steely willy he conseguido más tenemos un montón de la cosa esa esto también lo voy a dejar aquí tenemos otra rueda tengo tres ruedas por si, por si no es suficiente voy a dejar esto aquí voy a dejar esto aquí y aquí voy a dejar un poco de cloth y algo de aquí más de ropa esto, esto yo lo tomaría como ropa ¿eh? si lo voy a dejar ahí también eh, pues ya está voy a dejar el dinero, ay no, espérate eh, aquí, esto que no es algo de mi interés esto me lo voy a llevar por si lo necesito para un futuro y los diamantes los vamos a dejar aquí, y vamos a dar por aquí este capítulo, yo espero que os haya gustado si queréis más vídeos de un turno ya sabéis, dale like al vídeo y yo os lo traeré estaré por aquí por el server un poquito más dejaré toda esta semana bueno esto seguramente lo veáis ya el viernes o así de la semana que viene ya tengo preparado bastantes vídeos entonces eh, esto está siendo grabado hoy domingo hoy es domingo y se va a subir el viernes siguiente así que un poquito de tiempo pero bueno eh, la semana esta la va a estar el servidor entero abierto todas esta semana es que vais a eh, que vais a estar ¿no? Que, que vas a estar esperando Para ver este vídeo eh, El servidor va a estar abierto Y seguramente también después de, de Este vídeo Así que nada, yo espero que os haya gustado el vídeo Si queréis más vídeos de un turno, Ya sabéis, dale like Y yo os lo traeré Así que nada, lo dicho Aquí voy a dejar este capítulo Espero que os haya gustado Y adiós